Mira, une más pasarlo mal con alguien, que pasarlo bien con alguien. Eh, bueno, mira, yo empecé, eh, digamos, el, el paso del periodismo a la, a la agencia de comunicación fue, fue un paso, eh, si quieres, eh, casi casual, ¿no? Porque hay un momento en el que hay un, un, un gran presidente de una gran multinacional española eh, que me llama para que mejore sus capacidades de comunicación, su habilidad comunicativa. ¿no? Y entonces empezamos a trabajar con esa compañía, directamente con el presidente, entrenándole en las habilidades de comunicación, preparando discursos, entrevistas, rodas de prensa, mejorando lo que era su comunicación personal. ¿no? Ahí es donde, eh, no es que nos diéramos cuenta, pero sí descubrimos que había una, una gran demanda y una gran necesidad de comunicación en las empresas. Entonces fue ir descubriendo poco a poco ese mundo eh, que nos habría grandes posibilidades profesionales y, y directamente ir abordándolas, ¿no? Porque de ahí pasamos de, del entrenamiento de directivos, que continuamos haciéndolo, pasamos a la comunicación de crisis, porque trabajando con alguna empresa nos tocó algún momento crítico de estas mm, tormentas en las que te juegas la supervivencia y hay que responder. Y entonces nos sirvió un poco también para, para eh, aplicar eh, criterios de comunicación a ese trabajo empresarial. Eh, y, y fuimos poco a poco iluminando un terreno que para nosotros era nuevo y en el que veíamos que servíamos. A veces es probable que eches de menos un poquito la adrenalina que tiene, que tiene ese mundo, ¿no? eh, que, que yo, que yo la, la he vivido eh, de manera intensa, porque he trabajado en, en, en, en prensa, en radio y en televisión. Eh, pero también es verdad que la adrenalina eh, agota mucho ¿no? eh, y, y, y, y hay edades en las que la adrenalina la necesitas eh, pero cuando, cuando tienes 50 años ya no puedes ser un piloto de fórmula 1 porque tu cuerpo te pasa factura ¿no? y probablemente también bueno pues yo creo que hay, hay edades para todo y, y ahora este trabajo mío es un trabajo más eh, más desde fuera eh, que no podría hacerlo si no hubiera pasado antes por esas otras etapas y yo creo que soy más útil ahora en la posición que tengo que en la que pudiera tener o la que tenía en otro tiempo. ¿no? Entonces, echar de menos, no. Eh, reconocer que si en aquel paso no, no, no tenía ninguna capacidad de actuar en, en el ámbito en el que estoy actuando hoy, también. O sea, que por una parte reconocimiento, pero sin ningún tipo de nostalgia. Yo soy de los que piensa eh, en el futuro y, y y en el presente. Lo demás no se puede cambiar, eh, está muy bien ahí, te ha aportado mucho, te ha, te ha hecho, pero siempre hay que pensar en el futuro. Pues en la etapa de Ludiana lo, yo, yo disfruto mucho, eh, por ejemplo, de los, de los planes de… seguimos haciendo grandes planes de formación para la alta dirección en las vías de comunicación y para mí ese es un entrenamiento muy bueno que yo dirijo personalmente y que me… me, me me produce una enorme satisfacción porque ves mejorar a directivos en su capacidad de eh, definir un discurso, de ser conscientes de que tienen que dar mensajes a la sociedad y de cómo son capaces de transmitir esos mensajes en situaciones de comunicación, como una entrevista con un medio de comunicación. A mí lo que me ha gustado siempre de esta profesión es que te obliga permanentemente a aprender cosas nuevas. Ahora, yo estoy continuamente aprendiendo de la tecnología o de las aplicaciones nuevas o del mundo internet o de los ecosistemas eh, eh, digitales eh, que están transformando completamente la, el mundo de la comunicación. ¿no? Y para mí eso es tremendamente estimulante. Es decir, yo mmm, eh, sigo aquí y, y sin ninguna gana de jubilarme porque sé que a mí esto me enseña todos los días algo nuevo y me pone en contacto con empresas diferentes que no conocía o con profesionales de áreas diferentes con los que nunca había tenido contacto porque sé que esas aplicaciones, esa tecnología están cambiando el mundo de la comunicación. El mundo de la comunicación ya no puede vivir de espaldas a la inteligencia artificial y no puede vivir de espaldas al mundo Internet porque la inteligencia artificial nos permite tener una comunicación de tú a tú con, con personas concretas. Antes nos dirigíamos a audiencias y a grupos. No, ahora no. Ahora tú puedes dirigirte personalmente a un sujeto que tiene un determinado perfil, que tiene unas determinadas necesidades y que tú puedes conocer cuál es su necesidad y cuál es su curiosidad y cuál es su interés. ¿no? Entonces ese para mí es un gran estímulo hoy para seguir trabajando en este campo. Probablemente de haberme adaptado. Yo creo que una de las cosas más difíciles en la vida es, eh, es, es la de adaptarse a los cambios. Y, y también eh, eh, es una exigencia no solamente para la supervivencia eh, sino para seguir disfrutando de tu profesión. ¿no? Eh, a mí nunca me ha gustado hacer siempre lo mismo, cada 3-4 años si ves mi currículum verás que hay un cambio porque, porque bueno, pues, pues yo soy una persona inquieta, eh, me gusta probar cosas nuevas, me gusta eh, descubrir mundos que no conocía. Eh, y me gusta trastear, y me gusta curiosear, y me gusta meterme en camisa de once varas, ¿no? Entonces, eh, probablemente, yo sí si miro hacia atrás, eh, y también pensando en mirar hacia adelante, para mí el, el, el, el, el, el, el motu propio de la vida, es decir, lo que te mueve en la vida, por una parte, ha sido la curiosidad permanente, por el mundo y por la realidad, eh, y, por otra parte, también la, la capacidad de, de, de adaptarme. No, yo creo que no hay que borrar nunca nada. El pasado es inamovible. Es verdad que todos tenemos aciertos y errores. Eh, probablemente la mayor parte de los humanos tenemos más errores que aciertos, pero no hay que borrar nada, ¿no? O sea, somos los aciertos y los errores. Es decir, yo creo que una de las cosas que falta en, en nuestra cultura eh, popular, eh, que eso es algo de lo que se quejan mucho las empresas, ¿no? Cuando dicen es que Estados Unidos, cuando fracasas con una empresa, eh, tienes más eh, eh, crédito a la hora de pedir eh, ayuda en un banco. Aquí es lo contrario. Bueno, pues eso yo creo que tiene que cambiar, ¿no? Es decir, no somos santos, no somos eh, eh, seres angelicales, eh, fallamos, eh, tenemos aciertos, a veces los aciertos son eh, porque tenemos un rapto de genialidad, otras veces son por puro azar, eh, pero entonces por eso no hay que cambiar nada del pasado, independiente de que, que uno tenga mejor o peor pasado, eso es inamovible, no hay que borrar nada, hay que asumirlo, hay que aceptarlo y hay que pensar, como te decía, en el presente y en el futuro. ¿Qué es lo que mejor hacemos? Mira, nosotros trabajamos muy bien en, en, en situaciones complicadas, cuando me preguntabas antes por, echas de menos, eh, la televisión, supongo, la radio, por, la, por la, el chute de adrenalina que tienen en determinados momentos de intensidad informativa, lo tenemos cuando alguien nos llama diciendo que tienen un problema grave de reputación porque han aparecido en un sumario judicial, porque alguien ha metido la pata, porque hay un, un momento eh, empresarial crítico en el que se está jugando la supervivencia de la compañía, eh, porque hay una situación que les afecta entre la que tienen que dar eh, una respuesta interna y externa lo hemos vivido con el COVID el COVID ha sido una crisis de comunicación para todo tipo de empresas y, y organismos públicos y privados ¿no? entonces esa es la parte en la que nosotros somos, eh, nos sentimos más útiles porque nos llegan pacientes más eh, graves, más críticos y porque percibimos que cuando haces un trayecto en un momento muy complicado con una persona o con una institución, con una empresa, con unos equipos que al final son equipos humanos, se crean, se acaban creando vinculaciones emocionales de larga duración. Mira, une más pasarlo mal con alguien que pasarlo bien con alguien. Bueno, pues eso, eso yo creo que es lo que mejor hacemos, eso es lo que más satisfacciones nos ha dado, lo que más, digamos, eh, orgullo y reconocimiento nos ha, nos ha permitido recibir pues de, de equipos, de personas y de empresas que eh, que se vieron un día al borde del abismo y pasados dos, tres, cuatro meses o un año pues han visto que la vida sigue y que todo aquello que ocurrió les ha servido para aprender, para mejorar y para evitar que vuelva a pasar. Mira, nosotros tenemos muy claro que estamos, estamos para servir. Ese es una, un lema que preside toda nuestra, nuestra actividad profesional. Y también tenemos muy claro que estamos para servir de una manera muy cercana. Somos una empresa pequeña, no queremos ser grandes, porque probablemente si fuéramos grandes, pues eh, ese contacto con, esa, eh, con ese empresario, con esa eh, corporación, eh, con esa sociedad que en un momento dado está en dificultades pues sería un contacto más distante y más, y más lejano ¿no? y a mí no me apetece perder esa implicación que para mí es una señal de identidad de Ludiana, ¿no? es decir, nosotros nos implicamos, pero nuestra forma de trabajar es, bueno, es decir, tú nos llamas, eh, yo entro en tu casa, si me das permiso, voy a procurar eh, acompañarte en un trance complicado y vamos a hacerlo juntos y vamos a salir juntos. Esa es una señal de identidad nuestra, sin duda el trabajo cercano y el espíritu de, de, de servicio. No, no puede ser de otra manera. Eh, digamos que hay, un, hay una palabra que ya ha salido, que es clave en todo esto ¿no? a la hora de, de, de, de trabajar la comunicación empresarial. La palabra es reputación. Si nosotros trabajamos para mejorar la reputación de nuestros clientes y, y pensamos que el gran activo de una empresa es su reputación. Y todo debe ir orientado a mejorar esa reputación entre sus eh, clientes, entre los, sus públicos, entre la opinión pública, la administración, etcétera, etcétera. Partimos de la idea de que ninguna empresa de comunicación hoy puede ser ajena a la aplicación de herramientas de inteligencia artificial a su trabajo diario. Nosotros empezamos a, a aplicarla a lo que se podía llamar la. la la escucha del ecosistema eh, online, ¿no? y eso nos ha permitido tener un gran conocimiento de, de la vida de, y de la comunicación de las empresas, pero también una gran capacidad para responder, porque al final, es decir, aquí se está produciendo una conversación de una manera permanente, de una forma abierta, no hay fronteras, ya desaparecieron las fronteras entre la comunicación interna y la externa, eh, y nosotros somos conscientes de que había que estar en esa conversación, no solamente escuchando lo que se dice, sino participando en la conversación. Eso nos ha dado un, un, un trabajo con empresas eh, que ha tenido un, un resultado notable para ellos y para nosotros. Entonces que todo, Yo creo que todo ese tipo de herramientas de inteligencia artificial, el conocimiento de los entornos, el conocimiento de la, de la, de la opinión pública, del sentimiento de los, eh, de los eh, equipos propios y de, y de las percepciones ajenas, la capacidad de actuar, la capacidad de detectar oportunidades, todo ese universo de capacidades que te da la inteligencia artificial hay que aplicarlas a la comunicación. La programática en la comunicación corporativa, todo. La capacidad de emitir mensajes a públicos concretos, la capacidad de eh, participar en esa conversación a la hora de escuchar y a la hora de responder, la capacidad de dirigirte a personas concretas, es decir, hasta ahora las empresas se dedicaron a lo que se dedicasen cuando tienen grandes públicos. Tenían, digamos, conjuntos de públicos, ¿no? Definidos por una serie de, eh, de cualidades o de categorías o de perfiles. Ahora eh, tú puedes emitir una comunicación eh, corporativa. Imagínate que tienes que dar, que dar eh, resultados eh, a un público de accionistas masivo. Tienes un millón de accionistas o tienes un millón de clientes y, y, y tienes diferentes productos y cada, y cada cliente tiene un, un perfil diferente. ¿no? Tú puedes dirigirte exactamente a cada uno de ellos en función del producto que tienen, en función de su perfil, en función de sus intereses, en función de su curiosidad y en función de su situación. Eh, el mundo se divide hoy entre, entre los rápidos y los lentos, ¿no? pero rápidos y lentos a la hora de aplicar estas herramientas a esa actividad profesional y en mi caso la comunicación, nosotros estamos ahora desarrollando un programa que se dirige a agencias de comunicación, nosotros queremos ser la agencia de comunicación que quiere enseñar a otras agencias de comunicación cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a su actividad diaria y cómo les puede dar una potencia de comunicación mucho mayor con una inversión que hasta hace unos años era impensable. ¿no? Un libro, yo eh, para mí el libro de mi vida es *Moby Dick* de Melville. Yo se lo recomiendo leer a todo el mundo. Es un taco importante, pero ahora que llegan estas fechas de Navidad, que todos tenemos un poquito más de tiempo, pues, eh, pues y luego hay y lo, me, va a, me vas a permitir que diga dos, porque hay uno, eh, hay uno que es eh, yo cuando damos eh, formación de, de comunicación para alta dirección lo recomiendo siempre. Eh, eh, que se llama eh, Pensamiento rápido, pensamiento lento. Es un psicólogo eh, que tiene Nobel de Economía eh, y lo tiene por algo. Es un libro fabuloso para conocer cómo, eh, eh, cuál es el, el comportamiento psicológico de las personas, cuáles son los sesgos que nos llevan a, a primar unos criterios sobre otros a la hora de conocer y de actuar y de, y de tener comportamientos que son, que son comportamientos eh, ...que tienen incidencia económica... ...es decir, creo que es eso. son dos libros perfectos para, para, para leer en cualquier momento. Pues yo soy muy clásico en estas cosas... ...entonces eh, yo cuando, eh, cuando voy en el coche y quiero escuchar algo que me motive... ...pongo Don Giovanni de Mozart... ...pero si me, si me pides algo más, algo más moderno seguiré siendo clásico... ...porque te diré pues... Eh, pues eh, eh, eh, He Comes the Sun, de, de los Beatles, eh, en fin, en ese mundo nos movemos. No es fácil elegir solo una, pero, pero, pero yo elegiría eh, Salvado al soldado Ryan. Yo de pequeño eh, veía mucha televisión, eh, menos de la que quisiera, porque en mi casa nos obligaban a irnos pronto a la cama. Eh, pero en mi casa eran míticos los corresponsales de la época. ¿no? Y en los corresponsales de la época había uno que se llevaba la palma, que era Jesús Armida desde Nueva York. Una marca que me enamore como consumidor, eso sí que es complicado. ¿eh? Eso sí que es complicado, porque yo soy muy escéptico con las marcas. Eh, mira, hay una, hay una que para mí eh, como profesional de la comunicación me parece modélica porque tiene un lema que es eh, precioso y es humano eh, que es eh, personas que cuidan de personas pero es que luego cuando trabajas con ellos te das cuenta de que su, su actuación mm, en, en lo concreto responde exactamente a ese lema, eso que es lo más difícil de conseguir que haya una, una empresa que tenga una cultura que responda a un lema, que puedes decir, bueno, sí los lemas los hace un publicitario con un poquito de imaginación, pues eso es muy complicado, ¿no? y yo creo que MAFRE lo ha conseguido. Entonces, si me dices una marca que, que, yo digo, bueno, para mí, te haces un seguro, pues no concibo otra, otra marca que MAFRE. Eh, eh,